En realidad eh, la autonomía no es una, no es un tema nuevo para los guampís. Nuestros antepasados practicaron su, su autonomía. Nuestros antepasados tenían un propio sistema de gobierno propio y ese sistema de gobierno propio nunca ha sido visibilizado. Entonces nosotros, teniendo en cuenta que hace 40 años nos organizamos en federación, organización, pero vimos que no era una forma propia de gobernarnos, por eso es que decidimos hacer que se haga visible ese sistema de gobierno propio y por eso es que decidimos por la autonomía. La autonomía no la hemos hecho esta generación, la autonomía lo practicaron nuestros antepasados y por eso hemos decidido por, la, por el autogobierno, por la, la gobernanza socioterritorial y eso es lo, la decisión que tomó, pero después de una reflexión de 20 años de, de trabajo, de, de construcción de estatuto, de talleres para validar el estatuto y finalmente en 2015 nos constituimos en gobierno territorial autónomo de la Nación Memphis. Autonomía nosotros hemos decidido porque en nuestra Amazonía nosotros hemos estado muy amenazados ¿no? en, en cuestiones de recursos naturales que existen en nuestro territorio, sin consulta, sin otras previas eh, autorizaciones por, por nuestras autoridades no fueron extraídas, por eso mismo nosotros hemos decidido la autonomía a ser nuestros con libre disposición, libre determinación, ¿no? y que nadie nos puede venir a, a, a decirnos de que podemos hacer estas cosas, sino nosotros mismos. ¿no? Entonces, eso, eso es la autonomía que nosotros queremos administrar, nuestras bondades que existen en nuestro territorio. ¿Qué dificultades encontramos en realidad? Eh, es un gran reto, un reto bastante difícil pero no imposible. Las dificultades que hemos encontrado primero es que en el, en el Perú, eh, en la Constitución Política no considera eh, las autonomías como en el caso de Bolivia el Ecuador, tampoco está este, reconocido como pueblos, eh, los pueblos indígenas en el Perú. Ese es uno de los problemas que hemos tenido para lograr nuestra persona jurídica. Entonces hemos tenido que trabajar por los gobiernos regionales eh, eh, y eso estamos tratando de superar. Y, eh, la otra dificultad ha sido es que las autoridades nacionales no están entendiendo nuestra visión eh, que tenemos nosotros como pueblos indígenas porque ellos están no mirando tal vez sus compromisos internacionales que ellos mismos han asumido. El Perú es uno de los países que ha trabajado mucho para la declaración de Naciones Unidas sobre derechos indígenas y esos compromisos internacionales que ha asumido no lo está cumpliendo porque no lo aplica. Sin embargo, nosotros sí creemos que ejerciendo ese derecho que está escrito, podemos hacer que el Estado pueda cumplir, pero eso es un poco difícil porque los propios, eh, los propios funcionarios del Estado no están entendiendo así. y Para llegar en este, hablando de autonomía mismo, o sea, para llegar en esto... Nosotros hemos encontrado varios problemas, que para poder unirnos también, ¿no?, primeramente, las dificultades fue de que eh, ha habido bastantes organizaciones en, esto, en nuestro cuenca, para unificar ha sido problemas. También que cada organización manejaba sus políticas, ¿no?, entonces era difícil de, de unificar, pero aún nosotros hemos tratado de socializar en las comunidades para poder unirnos y buscar de esa manera unido el desarrollo nuestro. Bien, lo que nosotros queremos es a, a exigir al gobierno para que nos respete, ¿no? para que nos entienda que nosotros también somos peruanos, que queremos la tranquilidad, que queremos el desarrollo de acuerdo a nuestros propios principios, de acuerdo a nuestras propias realidades que el gobierno nos considere. Y no queremos problemas, digamos, de contaminación, eh, problemas de este, destrucción de nuestros, nuestros recursos naturales, que porque eso nos afecta a nosotros. Nuestra vida está relacionada este, en, en, este, en el monte, ¿no? porque en el monte tenemos todos los recursos que, nos, que, que nosotros utilizamos en el bosque. Por eso es que los pueblos indígenas nosotros decimos que la tierra que el bosque es nuestra madre Sí, el objetivo fundamental de la nación One piece es conservar nuestra naturaleza esta naturaleza que es fuente de vida no solo para los huampis sino para el Perú y para el mundo vivir en un ambiente sano saludable no contaminado beber agua limpia Así como hicieron nuestros antepasados, porque no había contaminación de ningún tipo. Ese es el objetivo fundamental. Hacer un trabajo para lograr el, el bien vivir, que es el Tarimat puhut, Y defender esta naturaleza que nos da vida a todos. Para dejar a las generaciones que vienen. Para que ellos también puedan vivir como, como nosotros. Hablando de, de, nueve, de nueve años del vaguazo, de nosotros todavía aún los que están demandados, denunciados, aún siguen haciendo las investigaciones, el gobierno. ¿no? Entonces, eh, nosotros siempre estamos, eh, como podríamos decir, presentes, siempre presentes porque ha habido bastante masacre, se hizo masacre por parte del Estado al pueblo indígena One piece que yo pertenezco. Nosotros hasta ahora todavía no podemos olvidar, y, y eso queremos que quede como una reflexión, porque todavía queda no archivado el juicio que... Se ha hecho a, lo, a nuestros este, dirigentes, a nuestros líderes, son 52 ellos. Eso todavía ha quedado ahí, está en la Corte Suprema que todavía no ha dado su archivo definitivo. Y todavía el Estado no ha podido aprender con toda esta lección que hubo y una reflexión que hubo. El gobierno no nos escuchó y, y ha habido, nos ha causado digamos una situación lamentable, lamentable porque... Este, hemos sido, digamos, derramados sangre y además hemos perdido tiempo, digo, este, la vida de los, muchas personas, tanto hispanohablantes y los indígenas que han estado participando en ese, en ese movimiento. Porque el Estado sigue todavía promulgando normas que afectan derechos de los pueblos indígenas, pero también que afectan a la naturaleza. Entonces, yo, hay eh, problemas serios al haber derrames de crudo en la Amazonía y esto está afectando a este llamado pulmón del planeta pero hasta ahora no se ha podido solucionar yo no estoy en desacuerdo con los desastres naturales que han habido en el norte del Perú cuando el año pasado ha afectado a miles de personas y allí el Congreso de la República Peruana ha destinado 25 mil millones de soles para reconstruir la zona norte sin embargo para la Amazonía que es el pulmón del planeta, no se ha destinado nada para poder remediar toda esta afectación que sufre gravemente la Amazonía hasta ahora. Lo del bagua, esperamos que no se vuelva a repetir, nosotros estamos trabajando para eso, los guampí estamos trabajando para evitar un nuevo enfrentamiento, y para evitar un nuevo enfrentamiento, ¿qué es lo que hay que hacer? Es dialogar, dialogar con el Estado para que se eviten estas muertes que han habido en el 2009. Esta es una gran reflexión al que estamos llegando y, y por eso estamos trabajando los vampis para que eh, trabajemos juntos, Estado, pueblos indígenas, el mundo, la sociedad civil, para poder conservar esta naturaleza, porque si no hacemos nada... Esta naturaleza, este planeta, no nos va a durar ni 200 años para las generaciones que se vienen. Y por eso queremos llamar a una alianza total a nivel de, del mundo para que trabajemos en defensa de nuestra madre naturaleza porque es la madre naturaleza el que nos da vida. Si se contamina la tierra, no sirve para nada todos los millones de dólares y euros que pueda haber en los bancos del mundo, si no va a producir nada esta tierra. La plata no se come, pero los cultivos que se siembran en esta tierra, en esta naturaleza, sí sirven para comer, por eso llamamos a todos a conservar esta naturaleza. Nosotros, eh, de todas estas eh, trayectorias, de, diríamos, ¿no? de todos estos trabajos que hemos realizado, hemos venido realizando, es, eso no significa que nosotros queremos beneficiar. So, la lucha no es para, para, el, para los pueblos Wampis solamente, sino para todo el mundo. Eso es lo que puedo dejar el mensaje y también de todos los recursos que se tiene, o sea, de todos los recursos que se tienen en nuestros territorios, sean utilizados de manera adecuada, de manera adecuada, y queremos continuar teniendo las bondades que se tienen.